La osteopenia se puede mejorar tomando colágeno y el colágeno lo fabricamos con proteínas, fósforo, magnesio y vitamina C que a su vez se debe consumir en las tres comidas del día. El colágeno forma huesos, cartílagos, tendones y ligamentos. Abundan en sillas, paredes de los vasos sanguíneos, paredes del tubo digestivo, en la córnea, en la piel, en el cuero cabelludo y en las uñas. Casi el 40% de la proteína total del cuerpo es colágeno. El magnesio es un oligoelemento primordial para la absorción del calcio. Además contribuye a mantener los huesos en condiciones normales y saludables. Se debe ingerir 300 miligramos al día de magnesio como mínimo para formar y endurecer tus huesos. La forma de vida sedentaria se asocia a un riesgo más elevado de osteopenia y de osteoporosis. Pero no todo tipo de ejercicio es bueno para aquellos con poca densidad ósea. De hecho, algunos tipos de ejercicios pueden provocar fracturas espontáneas y deben evitarse. Además, los planes de ejercicios deben diseñarse para que se minimice el riesgo de caídas y lesiones. Se aconseja a los pacientes que hagan ejercicios con pesas pequeñas, caminar, correr, bailar y otro tipo de actividades. Se ha descubierto que el Tai Chi por ejemplo, tiene efectos positivos para mejorar el equilibrio. Se recomienda generalmente una actividad moderada durante al menos 30 minutos al día por 5 días a la semana. Infusión de trébol rojo Este es una planta rica en isoflavonas que desempeña un papel muy importante en el equilibrio de los niveles de estrógenos durante la etapa de la menopausia y estas isoflavonas a su vez pueden ayudar a aumentar el tejido óseo. Soporte de calcio, magnesio y potasio es el que contribuye a aumentar dicha densidad ósea, previniendo las fracturas, la osteopenia y por ende la osteoporosis. Infusión de perejil Los compuestos antioxidantes y antiinflamatorios del perejil son útiles en el trastorno preventivo de los problemas articulares del sistema óseo. Contiene boro y fluoruro, dos compuestos esenciales que evitan el adelgazamiento de las piezas óseas y las fracturas. Sésamo. Estas semillas son ricas en antioxidantes y calcio, el mineral más necesario para los huesos. Lo ideal sería consumir dos cucharadas de sésamo al día. Almendras. Los frutos secos contienen altos niveles de minerales necesarios para tus huesos, especialmente las almendras. Toma un puñado al día. Nueces. Son una buena fuente de omega 3. Estos ácidos grasos influyen en la actividad de las células formadoras de hueso, con lo que se puede disminuir el riesgo de fracturas. Un puñado de nueces al día sería suficiente. Dátiles son muy nutritivos, aportan minerales, proteínas y vitaminas que favorecen la formación de tejido óseo y el buen funcionamiento del organismo. Además, satisfacen la necesidad de dulce a cualquier hora. Tomando de 2 a 3 al día, ayudarás a prevenir la osteopenia. Naranja Tomar con frecuencia alimentos ricos en vitamina C, como la naranja, favorece la formación de colágeno necesario para la formación a su vez de hueso. Toma una a dos naranjas diarias, 5 a 6 días a la semana. Espinacas Son ricas en vitamina K2, otra vitamina que interviene en la formación del hueso. Además, las hojas verdes en general contienen una gran cantidad de minerales necesarios para el tejido óseo. Consúmelas dos veces por semana como plato principal o guarnición. Además de los aportes alimentarios que recibimos de la vitamina D, que son muy pocos, se hallan cantidades mínimas en las setas, por ejemplo, y el sol es esencial para su producción y efectividad, además es gratuito. No deben faltarte unos minutos de este al día, mejor fuera de las horas centrales de más calor, ya sea en la cara, cuerpo o en la espalda, muy recomendable en las horas tempranas de las mañanas. Estos factores son los que han demostrado mayor actividad y potencia para proteger la masa ósea y la salud en la menopausia. Ahora, ¿qué es la osteopenia? Es una pérdida de densidad ósea y suele ser un precursor de dicha pérdida más severa como la osteoporosis. La pérdida de densidad en la osteoporosis es irreversible. El tratamiento para la osteopenia se resume en una dieta sana y planes muy nutricionales, y ejercicios o actividades físicas diarias. Las causas de la osteopenia pueden ser mujeres posmenopáusicas. Muchos individuos genéticos están predispuestos a la osteopenia y a la osteoporosis. La baja del hueso es una característica normal del envejecimiento. Falta de ejercicio y una forma de vida sedentaria o exceso de consumo de alcohol. fumar la tensión excesiva, una dieta inadecuada y trastornos alimentarios, la mala nutrición, atletas de sexo femenino jóvenes con trastornos alimentarios y amenorrea. Por lo general, estas mujeres tienen poco peso corporal, el porcentaje con poca grasa e incidencias más altas de asma. Esto también aumenta el riesgo de osteopenia, embarazos en adolescentes, etc nutrición. Algunos alimentos deben añadirse a la dieta diaria mientras que otros aumentan la desmineralización de la masa ósea. Se aconseja a los pacientes que eviten el exceso de alcohol, tabaco y exceso de cafeína en la dieta. Aparte de los cambios alimenticios están los suplementos dietéticos eficaces contra la osteopenia como son el calcio, magnesio y la vitamina D. Se recomienda un consumo de calcio al día y magnesio juntos como suplementos y dosis diarias moderadas de baño de sol. Espero que esta información te haya podido ser de ayuda, si es así no olvides suscribirte, compartirla y dejar tu valioso comentario abajo sobre alguna sugerencia para un nuevo tema. Y si necesitas alguno de los remedios nombrados en el canal y no lo consigues en tu ciudad, puedes ir a la descripción del vídeo emitiendo online. Allí lo encontrarás en diversas presentaciones y que pases un feliz y maravilloso día.